En la noche, ya tengo la mecha y la pilcha en punga. El bajo retumba, arranca la gira, compa, de ta Yo salgo fino perfumado. Siempre que salgo ando fumado. En la calle estoy fumado. En el baile estoy fumado. Yo salgo fino perfumado. Siempre que salgo ando fumado. En la calle estoy fumado. En el baile estoy fumado. Y arranco el queso en el medio de la pista No se haga lo bueno que somos un par de pintas Tenemos un par de whisky modelo de revista Esa es la que boleda me gusta en el lista, Insta, Insta, De chamaquita Ella está fumando la cripa No bebe agua bendita Siempre uno me despide. Se, se, me está pegando como imán eh, eh, Ese, culo es un huracán No, no, no quiero ni un bondi quiero pasarla bacán te hace ser viola, te la dan. Dale, da, dale, dale, baby, estalla. Dale, da, da, dale, dale, suave, baila. Ni, ni, ni ninguna te da la talla. Sí, sí, sí, sí, la boqueadas se callan. Ando encadenado. Ando siempre rolando. Ando encadenado.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 Yo toda la pasé, pero ni me las conté Porque yo te doy masa, acá nomás La, la, la, la turra con la mano en la pared Y los turros tan bailando como es La, la, la, la turra con la mano en la pared Y los turros tan bailando como es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 mm -hmm.